chicos! Bienvenidos de vuelta al canal. Soy Mr.Deneox Deneox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto empieza ya. Han pasado literalmente más de seis meses desde que nos despedimos del antiguo mapa de Fortnite. Ese mapa al que tanto y tanto quisimos y jamás hemos vuelto a ver dentro del juego. ¿Verdad? Ahora lo veremos. Así que para este vídeo hemos recopilado toda la información necesaria para enseñároslo y demostraros que el mapa antiguo de Fortnite va a volver al juego. ¿Queréis estar tan seguros como yo? No os perdáis ningún detalle y estaréis al 100% convencidos. Vamos allá. ¡Chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Bro? ¿Y ese ruido? ¡No! ¡Mentira, bro! ¡Mentira! ¡Hola, tú! ¡Qué locura, hermano! ¿What the fuck? ¿Esto es real? Pues me lo voy a comprar ya de ya, hermano. ¡Oh, mamá! G2A me acaba de enviar un mensaje diciendo que Minecraft y GTA están a un descuento de locura. Me lo voy a comprar ahora mismo. Además está packs de Fortnite súper rebajados... Dios, que no es todo porque las ofertas que tienen son una locura, hermano. Casualmente tenéis en la primera línea de la descripción el link que os lleva a esta maravillosa página web y entonces podréis ver con vuestros propios ojos estos descuentos, loco. What the fuck? De verdad que os van a gustar mucho, así que chavales, echadle un ojo. Ya nos dejamos de tonterías. Y empezamos con el vídeo ¿Cómo está mi familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos Soy MisterDeneox Y antes de empezar con el vídeo Quiero recordaros que Bim, pam, pum bocadillo de atún Código MisterDeneox En la para apoyar al canal Voy con el vídeo de hoy Espero que os guste muchísimo Ya sabéis que si no formáis parte de la familia Os invito a que suscribáis Ya de ya Que es totalmente gratis Mañana no se sabe si será gratis, hermano Tú imagínate que mañana te cobran por suscribirte Mañana te cobran Y tú dices Bro, hoy me vale dinero suscribirme Y ayer no O sea... Te podéis haber suscrito gratis, tío Suscríbete Familia, antes de empezar con el vídeo Ya sabéis que podéis conseguir la skin de Travis Scott totalmente gratis con este vídeo Lo único que tienes que hacer, mi hermano Es comentarme en este vídeo cuál es tu motherfucking ID de Epic Games Y estar suscrito al canal, brother No me seas negro, tío Así que suscríbete ya ¿Estás suscrito? Pues ya estás participando, tío Código Mr. Deneox en la tienda Empezamos con el vídeo ¡Yeah! Ya estamos de vuelta otra vez Soy yo, tíos Travis Scott, brother ¡Uh! Vale ¿Dónde caemos, tío? Vale, creo que voy a caer en esta isla Que hay un loot tremendamente bueno <ríe> Sí Tenemos mil cosas que explicaros hoy, chicos Y es que, chicos, el evento de Travis Scott No se ha quedado nada lejos De los demás eventos que solemos tener Normalmente en Fortnite Ya sabéis que el nivel de Fortnite En cuanto a los eventos es espectacular, tío la verdad es que se sacan el nepe cada vez que hacen un evento de esas dimensiones. Bueno, de hecho, en todos los eventos de, de música acaban liándole, y acaba siendo totalmente espectacular. Así que, Epic Games, un aplauso por Epic Games, chavales. Estos eventos merecen la pena. Pensar que en cada evento del juego de Fortnite, el juego nos quiere mostrar algo acerca de la historia del tiempo que todavía no se ha descubierto o que hasta el momento no nos han mostrado así que los eventos es la mejor oportunidad que tiene el juego para enseñarnos esa parte que no siempre pueden mostrarnos pues esa particular idea acerca de que el nuevo mapa de fortnite fuera un mapa antiguo que ya hemos tenido dentro del juego particularmente no me parecía la mejor opción o del todo no me lo acababa de creer hasta que he visto el nuevo evento de Travis Scott Y... Uh, han pasado muchas cosas interesantes ahí, hermano Personalmente ya os he comentado que yo no creo en ello Y que realmente no creo que esté sucediendo algo así Por lo menos hasta el momento en el que vi el evento de Travis Scott en directo Porque eso quizás, solo quizás, me ha cambiado un poco la idea acerca... De lo que yo pensaba De ese mapa Y es que efectivamente Ha habido en ese gran evento Demasiadas referencias Acerca de que vuelve el nuevo mapa del juego de Fortnite Anterior Y que va a volver además Parece ser muy muy pronto Es una de las mayores referencias que hemos tenido jamás Dentro de un juego, jamás dentro del juego de Fortnite Acerca de la vuelta de un mapa antiguo que parece ser que sí que es real, bro Que lo hemos conseguido Y Fortnite parece que nos está escuchando Y va a devolver el mapa antiguo otra vez al juego Cuando estuvimos volando por el evento de Fortnite Durante el evento de Travis Scott Por el espacio hubo un momento específico en el evento Que logramos poder ver un mapa antiguo de Fortnite Directamente ahí, en ese mismo evento Así que no conformes con ello, estuvimos analizando parte por parte las partes de ese nuevo mapa descubierto Y estábamos totalmente en lo cierto Chicos, ese era el mapa antiguo de Fortnite Es más, es que en las imágenes que estáis viendo ahora mismo en pantalla Vais a comprobar de vuestra propia mano que eso es así Oh shit, que viene... No, ¿Lleva el gancho? Lleva el gancho, brothers a ver, un predict, un predict. ¡Oh! Y es que no solo eso, sino que dentro de ese evento pudimos ver Dusty Depot y Frenzy Farm. ¡Oh, oh, ¡Mamá! ¡Qué locura, bro! De hecho creo que incluso Podríamos ganar esta partida Si no fuera por los materiales de mierda que llevó. Así que nos ha llegado además De fuentes muy cercanas Jugadores que han decidido Meterse en el modo repetición Del evento y analizar Poco a poco, centímetro a centímetro Todo lo que nos quería Mostrar el evento Y todo el mapa que salía En ese instante justo que hemos hablado Anteriormente Justo en el instante donde Pudimos viajar a través de una tormenta de asteroides. Y efectivamente no estábamos equivocados. Lo que se ha encontrado, hermanos. ¡Yo! Es totalmente una locura, brothers. ¿Cuándo va a llegar ese nuevo mapa al juego, tío? Ahora nos tienen aquí con la duda de si es verdad, no es verdad, cuándo va a llegar. ¡Oh! ¡Y shit! ¡Me he reventado, tío! ¡Le he dejado 23 de vida! ¡No, tío! Así que realmente no sabemos si responder que va a volver el nuevo mapa de Fortnite antiguo o no. Pero las referencias ahí están, mis hermanos. También os quiero comentar que ahí no termina esta pesadilla porque todavía hay muchas cosas por delante. ¿Queréis saber <ríe> algo más acerca... Bueno, acerca no, más bien algo más que os va a dejar La mente flotando Por el espacio una vez más Si todavía se puede Creer en mí Y confiar en el Tito Neox De que eso va a ser así Pero antes de que nos metamos de nuevo En esa parte del vídeo Dejarme coger un poco de luz Porque acabo de renacer hermanos ¡Puto! ¡Una llama loco! ¡Woohoo! ¡Uh -huh! Voy a abrir este cofre Porque si no llevo arma estoy fucket. Oh, shit, sí, lo que yo quería, mami Así que de lo siguiente que os voy a mostrar Porque ya tengo arma papá? Con esto voy a ganar la partida Y si no me creéis, esperar hasta el final Y es que parece ser que los filtradores Han anunciado que Epic Games Esta última semana Parece ser que ha añadido Algo acerca del nuevo mapa antiguo ¿Por qué, ya, por qué lo llamamos Nuevo mapa antiguo? Si sí, es el mapa antiguo, retrasado El antiguo mapa de Fortnite Parece ser que ha vuelto a ser añadido a los archivos del juego de Epic Games Algo misterioso y turbio empieza a suceder en el juego ahora mismo Realmente nadie en absoluto sabe por qué es el motivo lo cual es el propósito acerca de que haya vuelto el mapa antiguo Pero ahí está, ha vuelto por algún motivo en concreto Y la verdad es que nadie tiene una explicación para eso, pero... Hoy, por suerte, estáis con el titoneo Sí, aquí sí que tenemos una explicación decente Para ese suceso que ha pasado desde la última actualización Chicos, prestar muchísima atención porque os va a encantar El mapa de Fortnite antiguo va a estar volviendo Esa es mi explicación Esa es toda la explicación que tenía que daros un... Drop de Deadpool Yo, Deadpool, ¿qué pasa, brother? Últimamente no estamos hablando de ti, hermano Que qué te estás poniendo celoso, ¿verdad? Ya sabía yo que a Deadpool le gustaba Que habláramos de él en ¿eh? las teorías de Fortnite Pero hoy, hoy hemos cambiado de personaje, hermano Así que sí, parece ser que en la cabeza Que estáis viendo a continuación La skin tiene al parecer Un tipo de... Raíles, un tipo de tren Dando vueltas por alrededor Quiero que veáis... La rotación que hace la isla al completo en su cabeza, pero... What the fuck? ¿Lo habéis visto? Hay otra isla en su... Bro, bro, bro, bro. <ríe> date la vuelta, date la vuelta, hermano. Date, date la vuelta, por favor. ¡Date la vuelta! Se puede ver y podéis ver todos ahora mismo el antiguo mapa de Fortnite. En la cabeza de esa skin Esa es quizás una de las partes más importantes Y uno de los easter eggs más mejores <ríe> Más mejores que tenemos para este vídeo Y que muy probablemente signifiquen La vuelta del mapa antiguo de Fortnite A esta temporada del juego Quiero saber si la Neox Army está de acuerdo con la vuelta del mapa antiguo O si os gustaría de hecho que estuvieran los dos mapas dentro del juego Quiero que lo comentéis, y si lo comentáis os daré corazón a todos y cada uno de vosotros, ya que, hermanos, leo... Uh, leo todos los comentarios, tío. ¿Podría ser realmente la pista definitiva la skin de la cabeza rotatoria? Ya que nos muestra que en un mismo planeta existen dos mapas diferentes rotando. 70 de vida, tío, porque soy tan malo, tío.